En este video vamos a crear el primer archivo Stem. Como pueden observar, aquí tenemos la herramienta Stem Creator. Lo primero que haremos será agregar el Cover Art. Abriré el Cover Art. Como pueden ver, me tomé la libertad de crear este Cover Art, con los archivos de Photoshop que incluía la carpeta de Stems que vimos en el video anterior. Revisen la documentación que viene en esa carpeta viene en un archivo PDF en inglés. En este tutorial no explicaré cómo crear los Cover Arts, ya que me concentraré en crear el archivo de audio. Sin embargo, ustedes pueden crear sus propios Cover Arts. Este ejemplo es un archivo de 300 píxeles por 300. Bueno, entonces podemos agregar el Cover Art de dos formas. La primera sería arrastrando el archivo de imagen a la sección correspondiente. Es decir, arrastraría este archivo a esta parte. Y la segunda forma sería dando clic en Cover Art de la herramienta. Y aquí navegaremos sobre el sistema operativo hasta encontrar el archivo del Cover Art. Seleccionen el Cover Art y después den clic en Abrir. Ahora iré agregando cada archivo de audio correspondiente a la herramienta de Stems. Por ejemplo, el archivo de Drums iría a Drums. Arrastraremos aquí. O podemos hacerlo de esta otra manera. Por ejemplo, bass al bajo, sintetizadores y vocales. Y por último, el master file. Les había comentado que estos nombres se pueden renombrar de una forma muy simple. Simplemente den clic y comenzaremos a renombrar este archivo, por ejemplo, vocals. También podemos cambiar los colores, por ejemplo, los drums recomiendan que sean rojo, pero si ustedes dan clic sobre este icono, podemos seleccionar diferentes colores. Por ejemplo, el bajo, voy a seleccionar un color como azul. Los sintetizadores los dejaré en verde y los vocales en este color violeta. Ahora preescucharemos todo esto. Observen que aquí tenemos un reproductor. En estos momentos se encuentra seleccionado Stand Mix, es decir, vamos a escuchar estos cuatro archivos simultáneamente. Y también tenemos el Master File, que es el archivo master que tiene todas las pistas mezcladas. Aquí en esta parte de abajo tenemos una sección para poder este, comprimir y limitar la señal. En este caso tenemos el básico, den clic en expert para ver más opciones. En este caso estos archivos ya están debidamente masterizados y mezclados correctamente. Así es que voy a deshabilitar estas opciones porque no las necesitaré. Y por último llenaremos la información que se encuentra en la parte superior. Es información muy importante. En track le pondremos el nombre del track. Yo le pondré My House. Artista Sonus Beat lanzamiento igual my house por qué tenemos release y track bueno pues aquí pondríamos el nombre del disco en este caso es un sencillo tendrá el mismo nombre del track el nombre del sello es el sello al cual ustedes pertenecen en este caso Soundcore Records en mi caso si no tienen sello no le pongan nada ahí el género en este caso house por ejemplo si esta fuera la canción 8 de 10 por ejemplo, de un disco de 10, pero en este caso nada más es un sencillo vamos a ponerle uno de uno si dan clic en More Options podemos llenar más información adicional, el remixer le voy a poner None o Ninguno Mix Original Mix Productor Sonos Bit puede ser distinto al al nombre del artista pero en este caso yo soy el mismo productor catálogo por ejemplo una abreviación SRC de Soundcore Records no sé el número 25 o el 28 028 etcétera es un número nada más para tener este un orden consecutivo de los lanzamientos que han creado el año de lanzamiento el 2015 o el año que ustedes hayan creado este track y este ICR Code se los provee su agregadora digital entonces ahora sí le vamos a dar clic en export si no ven aquí un error inmediatamente significa que todo va a ocurrir de forma satisfactoria vamos a esperar a que renderice todo y ahorita regresamos muy bien ha exportado de forma satisfactoria le doy clic en ok ya podemos cerrar esta herramienta ya no la necesitaré y aquí tengo varios archivos que se me han generado, estos archivos JSON, no necesitan saber qué son, simplemente son archivos que necesita por ejemplo BitPort, Mashup DJ o alguna tienda digital y también se nos ha creado este archivo, este es el archivo más importante, es el archivo STEM. Para poder reproducirlo necesitamos un reproductor mp4, como pueden ver aquí la extensión es .mp4. Yo lo voy a abrir con esta pequeña herramienta que he instalado. Le voy a dar Play. Es un reproductor de videos común y corriente, pero solamente me reproduce el audio. Si yo le doy clic a Play y a Audio, podemos ver que tenemos las 5 subpistas. La primera pista es la pista Master. Por ejemplo, la segunda pista será la pista de las percusiones o los drums. Vamos a escuchar. La tercera sería, la pista de los bajos. La siguiente pista sería, los sintetizadores. Y finalmente, las voces. Y bueno amigos, así de simple es crear los archivos stems. En el siguiente video veremos cómo se reproducen esos archivos en Native Instruments Tractor.